Cuando calculamos la fuerza resultante de varias fuerzas concurrentes, pues lo mejor es empezar por ejemplos sencillos. Supongamos que tenemos un cuerpo sobre el que están actuando dos fuerzas, F1, voy a coger otro color para la otra fuerza, para que se vea bien, um, pues venga, un verde, y esta otra fuerza que es F2. Muy bien. ¿Cuánto valdría la fuerza resultante en este caso? Eh, son fuerzas que tienen la misma dirección y sentido. Por lo tanto, la fuerza resultante va a tener la misma dirección y sentido. ¿Y cuánto va a valer? Pues en módulo va a valer la suma de las dos fuerzas. Entonces, eh, si sumamos estas dos fuerzas, pues saldría una fuerza que sería lo que mide la fuerza F2 más la fuerza F1. Pues más o menos sería esta de aquí, y esta sería la fuerza eh, resultante, la he pintado aquí abajo, para que se vea bien, vamos a pintarla donde tendría que estar, con otro color, pues esta sería la fuerza resultante, que sería una fuerza F, pues lo dicho, el módulo sería, eh, como tienen la misma dirección y sentido, el módulo de esa fuerza F sería, el módulo de la fuerza 1 más el módulo de la fuerza 2 y la dirección y el sentido, pues sería la misma dirección que las otras fuerzas y el sentido, como las dos tenían el mismo sentido, pues es el mismo que, que las fuerzas originales. Siguiente caso, dos fuerzas que tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Una fuerza podría ser esta, F1 y otra fuerza, vamos a pintarla un poco más pequeña, sería F2. ¿Cuánto valdría la fuerza resultante? Como las dos tienen la misma dirección, pues la fuerza resultante va a tener la misma dirección. ¿Y qué sentido va a tener? Pues el sentido de la fuerza que sea mayor. En este caso la fuerza 1 la ha representado un poco más larga, lo cual quiere decir que su módulo es mayor. Por lo tanto la fuerza 1 tiene un módulo mayor. Así que el sentido de la fuerza resultante será el mismo sentido que la fuerza F1. De nuevo la voy a pintar de otro color. Pues la fuerza F1 tendría esta dirección y este sentido. ¿Cuánto vale, cómo es de larga, esa fuerza resultante? Bien, pues la, el valor del módulo... Como tienen sentidos contrarios, pues va a ser la diferencia de los módulos. Así que el módulo de la fuerza resultante F va a ser igual al módulo de la fuerza mayor menos el módulo de la fuerza que tenga el módulo más pequeño. No mayor, sino la que tenga el módulo más pequeño. La que tenga eh, la de más intensidad menos la de menos intensidad. Esto además tiene sentido porque el módulo siempre es una cantidad positiva. Así que siempre tenemos que restar el módulo mayor menos el módulo menor. Y con esto pues tenemos ya el, el caso más sencillo, fuerzas que actúan en la misma dirección, fuerzas concurrentes que actúan en la misma dirección.